¡Pura cumbia! Tu combo, cabrón, cabrón, cabrón! ¡El Nico DJ! ¡Mosta! Me dijeron que te acaban de dejar. Que el bomba que te engañó. Que ya no crece en el amor. Que no suelta igual que yo no sé, pero la noche está para quitar nosotros. Yo vamos a dar, no que yo también quiero poder vacilar. Trae todas tus amigas que yo la voy a poner a fumar. Dale al tabaco, pa tabaco si para tabaco y para ayer. ¡Qué DJ tu combo cabrón! Bosta. porque estar soltera estaremos. Se va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera y con sus amigas revueltas Se va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta